Hola a todos. Hoy es jueves 5 de mayo del 2022. Nos saludamos desde la emblemática ciudad de Nueva York. Estas son las noticias de la Gran Manzana. Mientras el estado de Nueva York es un total desastre, el alcalde Eric Adams puso un pie delante del otro durante un recorrido por Washington Heights el lunes tras realizar una parada en un salón de belleza local Horas antes de su aparición en la gala del MED, repleta de estrellas, el alcalde de la ciudad hizo la visita al salón de belleza Cusio Salon Salón, en el 1506 de la avenida Saint Nicolás, cerca de la calle 186 Oeste, la visita del popular barrio dominicano de Nueva York de Adams fue encabezada por el congresista Adriano Espaillat, por los concejales Carmen de la Rosa y Shaun Abreu y el nuevo miembro de la Asamblea Magni de los Santos. Esta muestra de figureo deja claro que la ciudad de Nueva York sigue sin ley ni orden mientras los pandilleros se adueñan de la paz. La luna de miel parece haber terminado para el alcalde Eric Adams en lo que se refiere a la opinión de los neoyorquinos sobre su gestión del acuciante problema de la delincuencia en la Gran Manzana, según revela una encuesta publicada este miércoles, la delincuencia es la principal preocupación del 49% de los votantes de la ciudad, más del triple que el 15% de los encuestados que citaron la vivienda asequible y el 12% los sin techos, según la encuesta de la Universidad de Kininpiak. Pero la mayoría de los votantes de la Gran Manzana, el 54%, desaprueba ahora la gestión de Adams en materia de delincuencia, mientras que solo el 37% de los encuestados la aprueba. Se trata de una gran caída en el apoyo respecto a la encuesta de Piak de principios de febrero, en la que el 35% de los votantes estaba insatisfecho y el 49% le daba el visto bueno al alcalde neoyorquino. La policía de Nueva York publicó fotos de dos hombres buscados en relación con el ataque a un adolescente en Washington Heights con una botella. El joven de 17 años, cuyo nombre no se ha dado a conocer, Viajaba en un tren A en dirección sur, cerca de la calle 168 Oeste, el 19 de abril, cuando dos hombres se le acercaron y empezaron a discutir según la policía. La disputa se convirtió en algo físico y uno de los hombres golpeó y pateó al adolescente varias veces, dijo la uniformada. Anna Torres, madre de un oficial de la policía de Nueva York, murió baleada ayer dentro de su casa en Queens y el asesino se entregó en una comisaría minutos después, conduciendo un vehículo de la víctima. Torres, de 51 años, recibió dos disparos, incluida una bala en la cabeza en su casa en el 109 Street, cerca de la 96 Street en Oson Park, dijo la policía. Los médicos la declararon muerta en el lugar. Según Daily News, Giuseppe Cancini, de 41 años y residente en Howard Beach, caminó hacia la casa, llamó a la puerta y cuando Torres abrió, le disparó tres veces hiriéndola en dos ocasiones. 460 relojes Rolex falsos, que de ser auténticos habrían costado 10,1 millón de dólares, fueron decomisados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en ruta a ser vendidos en Nueva York. Los agentes del CBP incautaron los relojes en dos envíos de Hong Kong con destino a Brooklyn. El primer envío contenía 300 relojes, mientras que el segundo sumaba 160 unidades, junto con un tercer envío incautado a principios de abril, la CBP obtuvo más de 20 millones de dólares en relojes falsificados. Comparado con abril del 2021, la violencia con armas de fuego en Nueva York bajó el mes pasado, pero sigue siendo alarmante al ubicarse casi el doble a los niveles previos a la pandemia. Mientras el crimen en general sigue aumentando este año, según los últimos datos de la policía de Nueva York, en abril, los delitos graves aumentaron 34.2% en general, impulsados por agresiones, robos y hurtos. La Gran Manzana registró casi 400 casos más de robos y agresiones graves en comparación con abril del 2021. Aproximadamente 200 autos más fueron robados, un aumento del 26.8% según muestran los datos. Después que miles de neoyorquinos agolparan en Foley Square el martes por la noche para expresar su odio a la posible decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wave, marcharon por las calles del Bajo Manhattan haciendo sonar las alarmas a su paso cuando parecía que la manifestación de la Plaza Foley del 3 de mayo estaba empezando a terminar. Una mujer solitaria se plantó en la calzada de las calles Century Park, bloqueando el tráfico, lo que comenzó como un acto solidario y solitario de rebeldía femenina. Se convirtió rápidamente en un bloqueo humano de brazos entrelazados. Al impedir que los automovilistas circularan, el grupo coreaba a mi cuerpo. Mi elección. La gobernadora Kathy Hochul firmó el miércoles un proyecto de ley que pondrá fin a la práctica de que las universidades retengan los expedientes académicos debido a las deudas de los estudiantes en el estado de Nueva York. Los certificados de notas son a veces necesarios para terminar la carrera, solicitar empleo o acceder a programas del posgrado. Las juntas directivas de SUNY y CUNY votaron para poner fin a esta práctica en enero, pero esta ley se aplicará también a las escuelas privadas del estado de Nueva York. Un joven aficionado de los Yankees se ha convertido en una sensación de internet por su adorable reacción tras recibir la bola del jonrón de Aaron Hook el martes. La conmovedora serie de acontecimientos se produjo después de que Hook empatara el partido a una carrera en la parte superior de la sexta entrada con un jonrón solitario en la cubierta superior del Rogers Central de Toronto y un aficionado adulto de los Blue Jays atrapó la pelota. Después de una celebración momentánea, el aficionado local se dio la vuelta y entregó el recuerdo a un aficionado de los Yankees cercano que llevaba una camiseta de Hook. Final de este resumen de noticias de La Gran Manzana desde el Departamento de Prensa de ECO News Agency, Bolívar Balcácer. Contigo, hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política...